César Valdés en los entrenamientos de los Tigres del Licey con una muy buena temporada en las ligas menores con el equipo de Fresno perteneciente al conjunto de los Astros de Houston de grandes ligas con 12 y 1 César, estuviste en las menores, mucha gente esperaba que quizás pudiéramos verte más adelante en las mayores, no fue así, pero pese a eso, estás aquí desde el primer día de los entrenamientos, ¿por qué tan rápido? ¿por qué no tomarte un descanso y empezar de inmediato? Bueno, primeramente gracias por la, por la oportunidad de la entrevista. Este, No, yo decidí de una vez, terminó la, la temporada allá en Estados Unidos, decidí venir una vez a ponerme ready porque estoy enfocado en empezar desde el primer día, en la, en la temporada ahora. Y este sí, como tú dices, una buena temporada, para mí algo que no me esperaba. Mucha gente yo sé que no lo esperaba, pero gracias a Dios las cosas salieron bien. Y en, vimos también en la cantidad de entradas lanzadas que disminuiste eh, la cantidad de boletos permitidos y eso es una es algo muy positivo para un lanzador con relación a temporadas pasadas. Estás buscando mejorar precisamente en esas categorías, de, tú como lanzador, César. Este, eh, gracias a Dios he sido un, piche, un buen piche de control. Este, cada vez que me enfrento a un bateador lo que trato es, no trato de no llevarlo a conteo muy, muy alto y eso me ha ayudado mucho y he venido trabajando mucho en eso, tratar de dar la menos base por bola que pueda. La temporada pasada entraste a los Tigres del Licey ya en una etapa un poco adelantada, ¿no? Eh, pudiste estar desde el primer día porque estaba jugando pues, eh, en otra liga, pero ahora que estarías desde el principio, ¿podríamos, digamos, tener a César Valdés eh, eh, un buen tiempo con los Tigres del Licey? Este, Como te dije al principio, mi meta es este, estar eh, toda la, la campaña con el equipo, este, no, eh, ahora queda gente libre después de la Serie Mundial no sé lo que vaya a pasar, con, con quién vaya a firmar, no sé todavía, pero dependiendo de lo que pase de aquí a ese tiempo, sí, en mi mente está a seguir eh, la temporada completa Hay muchos cambios este año, incluyendo el coach de Picheo y también otros coaches ahí acompañando al señor Pat Kelly, ¿cómo has visto hasta el momento, en este tercer día apenas de los entrenamientos, lo que ha sido todo con relación a ellos? Bueno este tenemos un buen un buen cuerpo de, de, de staff, como se puede decir eh, muy buena persona, he, he estado familiarizado con el pichicón, que Wellington Cepeda fue mi pichicón en la clase A, eh, clase A media, clase A fuerte de la, del equipo de Arizona, de Raymond Back. Y este Y eh, veo que son buenas personas, es una, un staff integrado, eh, muy armonioso y este, esperemos que las cosas salgan bien. A pesar de que viste limitada tu actuación, como te dije, el, el año pasado aquí con Licey, por, porque ya a una etapa final, una etapa determinante, ¿tú crees que te sirvió esto para tener tan buena actuación en grandes ligas con ese récord, perdón, en las menores con el conjunto de Fresnos con 12 y 1? Este, yo, gracias a Dios, he venido teniendo una buena temporada desde que vine el último año en México. Este, sí, me, me sirvió, yo siempre he querido pichar aquí en, en, en esta liga, a veces no se me da la oportunidad, se me dio la oportunidad el año pasado, la aproveché y como se pudo ver hice un, un buen trabajo y eso es lo que espero para este año también. Bueno, muchísimas gracias César y muchísima suerte esta temporada desde el primer día con los Tigres del Licey. Muchísimas gracias. Seguimos con más de Licey TV.